Buongiorno amici, al <risa> giorno de hoy se fa un allenamento per esmaltire y bruchar grasa Si tú ancora no te hai meso en forma, te invito a vedere este video fine a la fine Y vas a vedere grande Y hoy se salta la corda, nuestra mejor amiga, con estos ejercicios con la corda me piachan tantísimo porque son ejercicios básicos pero eficaces hoy vamos a hacer solamente 5 saltines y solamente y vamos a añadir ejercicio de brazo, de gamba y de glúteo te invito a ver este video fin a la fin Da Pablo se inicia ok ok ok vamos a movernos eh, para las personas que no nos la corda igual en con hacer este, con este circuito o este entrenamiento lo invito a que se salten y muevan solamente los brazos duren el tiempo que voy a impostar a eso, voy a impostar un tempo de 45 segundos, 45 segundos con 15 segundos de recupero. Por cuello, tu cuerpo va a rimaner, todo, todo, to, todo, to, todo, todo. Niente graso, solamente todo, ah, Magro, magro como un vero gladiatore. Estos ejercicios son, aunque perdona, aunque per y e, uomini. Oh, se parte. Ok, ok, un poquito de movimiento. Cerco mi timer, mi timer, mi timer. Ok, ta, ta, ta perfecto, perfecto, vamos a iniciar, vamos a ver el agua ahí, eh, ok se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, salto, salto, salta la corda, salta la corda como voy, amortigua la caduta, Puedes hacer veloce, lento, siempre vaya a tu ritmo. 45 segundos, 45. Si te sbaglias no hay problemas. Inicia nuevamente. Usa la fuerza de tu abdomen, braza. ok, una piccola pausa y andamos con ejercicio peli bracha. braccia, bracha, vamos a hacer un poco de pigamente. aunque le dona, pueden hacer pigamenti y de dono, que el brazo, el braccio, que uso guadalo, que uso, ¿Qué uso? vado indietro, echendo, vado indietro, Exiendo. salgo, Dietro. echendo, Vado indietro. dietro, escendo. Dietro. Sí. Sí. Déjame. Se sí, va. Sí. Sí. Madre de Dios, madre de Dios, una piccola pausa, una pico pausa. Vamos a lograr un poquito la, la gamba, la gamba. Vamos a jugar con esto. Abro y abro. Pies. Tres, dos, uno, tras, abro, Tra amortico la caduta, tras. Un ejercicio que brucha tantísimas kilocalorías por minuto. Aunque salta la corda. Lo importante, que el ginocchio. No supere las puntas del pie. El secreto para tener un cuerpo velo, en forma y atlético es la constancia. Al menos, alénate De 2 a tres vueltas, fue Cuál es el secreto? El secreto que yo consigo a la gente que inicia a entrenarse. Uh. Vamos a parar un poquito de abdomen, pausa, pausa, abdomen Vamos a parar un poquito de plan, plan, plan resiste si la Pausa. nuevamente corta corta corta corta saltemos la corda como voy si tú no hay la corda cuando si se la corta Continúa, continúa. Cambia, cambia. Salta como voy, salta como tú voy. para a un poco de piegamento y normal. Piegamento y normal. Cómito. Guardo de frente. Cuerpo directo. Peto. Peto toca tierra. aunque les dona, piegan en el ginocchio. una la pausa, porque te veré agua vamos a hacer Squash yan. Squash yan. Squash Dura -yan. con la gamba Dura la gamba. Ta. Sí. sí. sí. Uh. Madre de Dios. Se siente. Se senta. Abdomen. Abdomen. Salgo. Toco. Toco. Toco. Toco, vamos, resiste, no mora, più. es cortes pero eficaz. corda, corda, corda, corda para la gente que no la corda lo fácil yo si se la corda punta, punta de pie sí, continua fui más en youtube Mueve el brazo. Mueve el brazo. Mueve el brazo. Mueve el brazo. Sí. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Salta. Mueve. Mueve el brazo. Mueve el brazo. Sí. Sí. No hay la corda, No son excusas. continua, Continúa. Sí. Continúa. Mueve el brazo. Uh. Nuestro próximo. Sigue en brazo. Brazo, brazo. cuando lo paso. así. Guardate las posiciones. piego, Posiciones tipo plan. Salvo. Bien. Salvo. Bien. Salvo. Piego. Salvo. Piego, salvo, piego, salvo, piego, salvo, piego, salvo, piego. Ah, fuerza. Ah, uh, uh, fuerza. Ah, no se mola. No se mola. ¡Cambi, cambi, cambia, cambia cambio. Vamos a hacer a fondo y avante con una, con la alta y luego cambio. ¡Va! ¡Uno! ¡Due! ¡Lo ¡Salto! ¡Uno! salgo Ah 1 Ah 2 E scendo Va. Salgo uno, Ah Giù Tra Cambio uno, 2 E scendo Cambio Ah 1 2 Ok massima, uno pausa, pausa. Abdomen, abdomen. Piedi, mano toca piedi. Va. Uno. Ta. Debo salir, debo salir, guarda. Uno, ta, ta. Guarda un punto fiso, Guarda un punto fiso, Sí. Sí. Borsa, ah, ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos. sí, sí, ah, ah, sí, ah, ah, ah, este esfuerzo vendrá gato uh, madre de dios esto me está echando el cuerpo el cuerpo fino fino fino fino fino tónico velo corda corda voy a encrochar, voy a hacer el cualquier momento <risa> cualquier movimiento va va <risa> tú fue lo que voy <risa> Continuo, continuo. Ah. Topo continua. Brazo, brazo. Andiamo, brazo, brazo, con un poco de spalle, guardate, abro, abro grande, uno, due, grande, uno, uno, due, grande, grande, va, uno, forza, Grande, grande. ¡Ah! ¡Sí va! ¡Uno! ¡Due! ¡Grande! ¡Ah! ¡Uf! ¡Forza! ¡Forza! ¡Uno! ¡Due! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande! Abro grande. Toco. Uno. Tra. Toco. Due. Toco. Uno. Toco. Due. Toco. 3 Toco. Sí. Si. Abro más grande. más grande. Si va, yendo Ta. Toco. Uno. Toco. Due. Toco, tres, toco, cuatro, uh, toco, uno, oh, madre de Dios, cual continua, corda, corda, corda, cuerpo en forma en poco tiempo, voy a saltar indietro, indietro, Tú salta como me voy. Dopo. No, pues. Andamos con uno de brazo. Vamos a hacer un poquito de espalda, piego el ginocchio, hago esto, su toco, ti, Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, 6, 6, 6, 6, si te has hecho estos entrenamiento, grande, grande, vas a ver grandes resultados, la vida te premiará todo este esfuerzo, si nos alineamos con conciencia, con buena disciplina, vamos a ver grandes resultados, mil y mil gracias a todos, no te dimenticare de hacer stretch. de cuore, Pablo.